Hola, buenas, hola, estos hola. aquí solo contando un día más Y hoy volvemos con estos reinos horos en nuestro capítulo número 20 de la campaña. Y vamos a enfrentarnos a esta guarnición. Que, bueno, han salido ellos a defenderse, ¿vale? Eso es importante. Así que vamos a meter aquí toda la carne posible. ¿Nos, nos queda mucha? Ah, no, o sea, ok, tenemos 10 de carne nuestra. Y vamos a ver. En un principio, estos derrota valerosa y nos revientan. Pero como sabemos. Cómo funciona esto Del simulador de batalla Que normalmente va mal eh, la, Obvio La idea es ganar, ¿no? Pero uf, me da miedo un poquito Estos trolls porque como Tampoco tenemos, ok, tiene un poco de liderazgo Y tal, pero como tampoco tenemos Nosotros eh, eh, Emboscadores ¿no? Las, Estos que van lanzando cuchillos No sé cómo lo vamos a tener La idea es que con los Dientes de sable, lo de siempre en Buscar por detrás, tratar de enganchar los orcos de, de arco Que cuerpo a cuerpo van peor Vamos a buscar esos goblins Primero y luego iremos a por los orcos Que más o menos cuerpo a cuerpo se defienden Bastante bien Y luego ya a partir de ahí A ver si podemos con estos eh, Ogros toro Ir Hacia el frente y cuerpo a cuerpo bueno, pues tratar de ganar, ¿no? Estos orcos grandotes eh, creo que nos van a suponer un pequeño problema Pero veremos a ver qué tal lo podemos hacer con los noblars Si eso, a lo mejor dejar los noblars un poco en, en los flancos O a lo mejor una unidad a la retaguardia para tratar de pagar Esa caballería que nos puede entrar por el costado Pero... bueno a falta de eso Este niño potente, ¿eh? Vale, ok, ¿cómo nos vamos a organizar? No, yo quiero todo esto en un costado. Vale, aquí está bien, en este costado está bien mismo. Vale, todo este grupo aquí fuerte. Vale, de hecho. Este, este, vale, y luego Vale, perfecto. Comienza el despliegue. Vale, y despliegue. Salir. vamos a venir aquí Uy, está pues sale con el gobierno me parece extraño. vale, él tiene de hecho vamos a hacer que el grupo 2 vaya avanzando ya vale, vale, vale. vale, vale. Vale. Vale, vale, vale, vale, vamos a entrar por aquí por la zona centro a ver si podemos saltar vilmente la caballería O sea, la caballería uy, se me fue eso es, eso es, eso es. Eso es, eso es. Vale, con armas, perfecto. Ojo, oh, ojo, oh, ojo, oh, ojo, oh, ojo. Oh, oh. estar súper bien. Dime que lo puedo lanzar, campeón. ¿No? Vale, perfecto. ¿Qué más cosas tenemos? Restarremos los puntos. Eh, vale, este logro está bien. Está de tripas duras. Daño para armas. Ahora entro es cuerpo a cuerpo. Vale, esto está bien aquí, vale, vale aquí saca su goblin, le echamos tirar la armadura de cuerpo a cuerpo, vale. vale, colapsamos aquí, colapsamos aquí, le he echamos aquí, vale. vale, esto se ha recuperado un poquito, vamos vale, me gusta. Podemos apoyar aquí Vale, perfecto. Daño para por perforantes. Se lo tiro a él mismo. Vamos a aprovechar antes de que colapse esta unidad. A ver si podemos enfocar esta piedra. Cuidado. Falta vale, maravilloso. Uf, uf, uf. Vale. Y vamos a necesitar que no nos nadie, vale vale, vale, vale, vale Recuperamos sus movimientos por aquí, vale, sus hombros los... vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale A ver si podemos volver ver aquí a esta zona ¿no? venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga No puede ser ¿no? no que su... No va a sobrevivir su... El nuevo ¿no? tío Venga, vamos a quitarle más que quitar de la Eh, a ver, si aparte usted. Granotes, quiero haber notes. Vale, eso es. Venga, eso es, eso es, eso es. Mucho impacto, está muy tocado moral. Vale, nos cargamos a los trolls... perfecto. Y seguimos persiguiendo, por favor. Por favor, vale, perfecto. Ahí todo el mundo distribuido... Vale vale, vale, vale, vale, este no se nos escapa, este no se nos escapa No posi, o sea, no lo permito Vale Venga, así podemos interceptarlos aquí vale, Perfecto Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Nada, maravilloso se pensaban que no íbamos a poder, ¿eh? Jaja. Pues sí que hemos podido, sí. ¿Eh? ¿Por qué? Ah, porque ya habéis sacado con esos... Vale, perfecto, venimos aquí. Y estos es así los podemos sacar. Eso es. Vamos a ver si podemos perseguir ogros. Vale, ¿qué le pasa? Aún no lo hemos jugado. Bueno, vamos, vale, perfecto. Nah, en la próxima carga lo revienta. ¿Por no no qué no se lo han cargado, tío? Vale, eso, es que no les deduerme, ¿eh? Es que claro, estos se han quedado ahí.. Poquito desorbitados, venga, señor. Tremenda carga, se viene. ¿eh? Vale, nah, uy, no, no vamos a poder con estos. Oh, perfecto, ya ha caído. Ya ha caído el caudillo, bueno, el, el goblin, sí. Vale, podemos recuperar esto. No teníamos una por aquí. Buah, que No llegan esos noblas. Y este se acabó. Bueno, sí está, ¿eh? Nada, perfecto. Pues nada, finalizamos y para adelante. Vale, oye, empezamos bastante, bastante bien, ¿eh? Ok. Ok, ok, ok, ok Vale Muy bien, eh O sea, bueno, contrato, pronóstico Ok, hemos perdido los nolas Pero bueno, nada fuera de lo normal Carne de cañón Perfecto Y con esto pillamos el asentamiento sí o sí, eh De hecho, pues es que está la propia guarnición Estaba fuerte, pero no lo suficiente Vale, vale, vale Me gusta, me gusta Me gusta Vale, bueno claro, esto no deja de sumir experiencias experiencia este ejército, ¿eh? Ok, ya estamos. Victoria Pérrica, un montón de experiencia. Vale, vamos a hacer unidades. Ojo, pacto de no agresión. Dios mío. Eh, ¿Cómo está el mapa aquí? Estoy súper desubicado. Vale, así ah, ¿Esta gente dónde está? Aquí mm, Contra oferta eh, Claro, no, no, no te puedes unir a mí Vale, eh, pues no, no te, va hacer, o sea, no te voy a aceptar la, El pacto de una agresión porque sí, en, Voy a ir a partir Voy a erradicar a los goblins, pero cosa mala, vale, pico de los yetis lo hemos perdido, bueno, lo están saqueando, vale, que claro, aquí viene, uff, ninfango, eh, por qué no paran de venir los de estos por aquí teniendo el boquete este que tienen aquí, no lo entiendo, bueno, ya veremos cómo lo apañamos, vale perfecto, esto está ahora mismo en menos 5 y pasaremos a más 8 en el próximo turno, ¿no? Vale, en cuanto pasemos a positivo ya, vamos a empezar a mejorar esto, bien, lo siguiente nuestros movimientos, vale, vamos a ir rapiditos Vale, vamos a tomar esto ya, por la fuerza, autorresolución, Ahí, fácil, sin bajas, con pocas fuerzas. Vale, tomar y ocupar. Vale, perfecto. Vamos a tener aquí un caudillo de pieles verdes. Cuidadito con eso, eh. Uy, aquí que tenemos un defensivo y crecimiento. Hombre, este del crecimiento por 500 no está nada mal, ¿eh? Aumentar el crecimiento aquí. Me gusta mucho la idea. Vale. Ok, nivel 11. Saber. Hemos sacado dos, si no me equivoco. Entrañas de troll. Vale, que esto es regeneración básica. Pero es hechizo. Así que es hechizo. Vale, el caso... Ok, las facultades son mejores Vale, esto invoca las fauces, literalmente mm, Terrenal, disfunción básica, menos 15% Vamos a ir por este, bendición las fauces Vale, vamos a ir por este, de terrenal Me gusta, no tenemos renombre con este señor ¿No? Vale, ok, aquí tenemos una falla, que esta no es nuestra Monte Goomba Vale Ok, bueno, es, es, es, es buena. Por, por el momento Vale eh, Durillo Vale, veremos cómo movemos esto Esto se está moviendo, este asentamiento es el de monstruo, pero va a ir en picado Vale Vale, vale Dicho esto, podemos comerciar con comerciar. Más o menos. Intercambiar con el campamento. Vale, y nos vamos a llevar todo esto. Sí. Y además, vamos a Joder, ¿eh? no nos mueve ni la mitad, tú. Vale, perfecto. Esto es un todo, ¿eh? Vale, subiendo a nivel 4. Subiendo a nivel 4 ya. Es que empezamos a desbloquear. Cositas más que interesantes ¿eh? Vale, lo suyo sería Poder esperarse y meter aquí El horno de campamento, que son 8.000 Pero claro, porque ya panza de fuegos Pero está bien, me gusta Me gusta Y ahora la cosa está aquí Dios mío, si vienen ogros tú. Vale, eh, vale, vamos a continuar Ah, no, la de la carga ya la tenemos Vale, pues vamos a meterle daño cuerpo a cuerpo Porque armadura tenemos Vale De hecho aquí diente de oro Vale, vale Un poquito de armadura ¿Qué sobrenombres tenemos? Más unidad de defensa cuerpo a cuerpo Liderazgo al asediar O cuando rodea su acaparador Ah, bueno, y esto es liderazgo en área Vale, no rompe puertas, está bien no sé cada cuánto se bloquea, vale o sea, 10 turnos, vale, bueno, ahora que no estamos peleando, Cedra no me parece mala opción, Claro, sea, el problema viene aquí, aquí este, estos, estos vale. Vamos a entrar aquí Deberíamos poder Vale, podemos bastante fácil Vamos a meter carne ahí en el asador, ahora también Qué más cosas, liderazgo cruzar, y del buff, velocidad vale, vamos a meter liderazgo aquí para que esta gente no se marche y vamos a darle yo creo que velocidad aquí y vamos a luchar esto me preocupa más el primer ejército que son, que son unidades completas porque el resto, a nada que luchemos van a sufrir un montón, van a marcharse, etcétera entonces este es el campamento creo, si no me equivoco Ahí salimos asediando el propio campamento ¿Por qué? Eh, peligroso, ¿eh? Pues tenemos aquí los refuerzos No sé si va a poder poner torres para defenderse o trampas, etc Pero eso nos puede hacer muchísimo daño Hay que tener mucho cuidado con eso Mucho, mucho cuidado Vale Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Bueno, es que uf, tenemos que huir de aquí, con este ejército, a toda pastilla. Es que hemos perdido todos los ogros, el cuerno pétreo. La otra opción es plantar un campamento y establecerse ahí y esperar el ejército de refuerzos que tiene que venir desde el sur. Porque si no lo vamos a tener bastante complicado. Vale, bueno, aguantaremos como se pueda. Me gustaría porque es este es el ejercicio inicial prácticamente. Si es el cuerno petreo. Perder el cuerno petreo me he jodido. Pero había que hacer el sacrificio. Se puso fea la cosa, ¿eh? Tus fuerzas están listas para asaltar las defensas. Vale. Todo esto! vale. esto aquí. Esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí esto... ¿Tiene una torre? ¡No hay nada que pueda detener a los ogotodos! ¡No I will The a ¡No Lo mismo, que no tenemos ¡Down! ¡Take it all! ¡Me ¡Spear ¡Oye, el oye, movimiento no. ¡Drive, no, no! ¡No, no! ¡No, God no! ¡No, ¡La quarry es no, no mine. ¡Así que! ¡Ahí 5 ¡Ahí vamos! vamos! Here we go! vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Masta! ¡Masta! ¡Masta! ¿Qué ¡Masta! Qué ¡Masta! ¡Masta! Vale, ¡Masta! ¡Masta! ¡Masta! ¡Masta! ¡Masta! aquí ¡Masta! ¡Masta! ¿Qué? Venga, eso es muy interesante. Es que está ¿qué estará haciendo el polvo? Están súper dispersos y no. No, no vamos a. ¿eh? Odio eso, pero totalmente. ¿eh? Venga, vamos ahí. ¿Qué que ha pasado? ¿Para qué se les dejo seguir? De Está mando unidad, adrede a perder toda unidad, adrede a perseguir y dice, pues no. <risa> sí, vamos, avanzamos ya, me da igual. El tedro eh, también lo voy a mandar aquí. Vamos va a avanzar y estos aquí. Venga, vale. The último! Hunter That the old, the tyrant, When Supper! ¡Crunch último! ¡Eterno! El UA! ¡Grind the ¡Grind UA! eternal. UA! I want it all. Rapidito ¡Que no estamos aquí para perder tiempo! ¡Venga, venga, venga! venga es lo eh, ah, rey. Así no. Esto así no. No vale. Qué fuerte que tenga que mandar yo hoy. O sea, me da mucha rabia. ¿Pero qué se escapa? Venga, victoria, vale. Ok, a batalla porque esto todo... cierra y ya, no se dio, lo cargamos todo directamente. Eh, no sé. Qué rabia, cada vez me da más rabia todo. O sea, no entiendo, digo, a ver, aquí. Y, de hecho, te pinta la curva, rollo. Oye, tengo que ir por aquí. Y se pasa media vida pensando en plan, mmm, a ver, ¿deberé cruzar esta montaña justo por encima o la rodeo? Y es como, pero mío, si no tienes piernas, te vas en un carro sentado, ¿a dónde vas? Bueno, no sé. Son ese tipo de detalles que dices porque que en verdad, tienen la batalla apurada y te revienta, ¿eh? O sea, te hace perder porque de hecho, el, el, nuestro cazador estaba comiendo daños de la torre de cañón. Vale, mucha experiencia, la carne nos da igual, reabastando las unidades, que nos viene bastante bien. Vale, liderazgo... Vale, vale, vale. ¿Qué tiene que subir de nivel? Vale, nuestro cazador... ¿Qué le podemos meter? Que ya, ya tiene todo. Más velocidad, ¿no? Defensa cuerpo a cuerpo a lo mejor. Cubre tripa más grande. Armadura y liderazgo. Bueno. No con espada. Va a tener más ataque cuerpo a cuerpo. Pues le vamos a meter los maulas. Porque es que el resto. Cazador grandioso. Con bueno, el cazador contra grandes. Brazo fuerte. Ah, bueno. Le queda un punto aún. Vale. Gente estampida. Vale, o sea, bueno, tiene cositas, pero hasta que no lleguemos a nivel 20, nada. Y claro, el problema está aquí porque este nos va a reventar todo lo que nos está escrito y más. Porque con este no podemos avanzar ya más. Duro, ¿eh? Duro, complicado. Vale. En no, así que, así que, que aquí. Vamos a aprovechar que lo tenemos aquí parado. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Nah, es que es todo muy caro. Y vale, vamos a meter pues oh, nada, tres de noblas, oh, que por lo menos hace relleno y está bien. Y barreremos ya por esta zona. Si perdemos al el ejército de pudre aquí. O sea, uy de pudre tripa, perdón. De diente de oro, pues tampoco nos vamos a preocupar mucho. Todo se ha dicho. Vale, vamos a ponerle el otro punto de maestro de espadas. Vale, entonces ataque cuerpo a cuerpo, perfecto. Y ya luego más tarde le meteremos, sí que le meteremos ya este de defensa cuerpo a cuerpo. Bueno, meter a una de cicatrices, pues tampoco está mal, teniendo en cuenta que tenemos lo de en pie. Vale. Pero estamos full de vida. Eh, vale, podéis. Saltar? Bueno, vale, metemos emboscada que por lo menos. Vale, pues está bien. Y a quien pille lo podemos enganchar. Vale, mejora disponible... Ah, vale, esto es lo de siempre. Eh, estas guarniciones nos dan un poquito igual. Esto, que es crecimiento de reemplazo de bajas ahora mismo ya sí que nos da igual. Vale, podemos meter este que hace que no tengamos una grieta aquí, que está muy bien. Vale, vamos a ponerlo por dormir. Me gusta. Luego, ¿esta mejora que es? Control y corrupción estamos al 100% en esta zona, ¿no? Prácticamente, sí. Al menos no tenemos modificaciones negativas. Vale. Vale, Aquí sí que vamos a tener que aguantar y hacer bastante trabajo. En ese sentido. Y aquí, bueno. Pues acabar con este asentamiento. La torre Gordoza, que se nos va a costar de conseguir. Y luego aquí en la zona norte hay un montón de guerras. Vale. O al menos de movimientos... De, de ogros y, y goblins. Vale. Ok, esta no la saltamos. está lanzada disponible. Eh, pues no está un poco igual. Vale. Siguiente edificio dañado. ¿Dónde? Vale, sí, esta vez lo sabíamos. Saltamos función. Vale, empezamos turno. Cerramos turno. Y vemos a ver, pero con esto ya se nos queda más o menos.. Cerrado el capítulo. Veremos a ver si Diente Doro... Uff, peligro aquí, ¿eh? Bueno, ya volveremos. Con establecernos más o menos fuertes en esta zona... Ya cerraremos. Es que hay que ir a apretar ahí. Hay que ir a apretar ahí, es importante. Tenemos que acabar de cerrar... Estas guerras... Obras... Asentamiento perdido, sí, por pues, favor, por aquí Emboscada frustrada. Vale, hostia, me ha salido el ejército de Korn, me muero. Me muero. Vale, ¿cómo nos podemos marchar de aquí? Vale. Voy a coche. a Vale. No hay hasta peligroso esto, eh. Uf. Vale, no se os marcha. Yo de Concord no quiero tener nada que ver. vale Este ejército vamos hacia el norte. De Bokan, aquí en el Bokan llamas vamos a reclutar unidades, no? Vale. Vale, vamos a meter sueltafuegos. Sueltafuegos. Y vamos a meter dos las que no ya, ya está. Vale, ¿qué más movimientos podemos hacer por aquí? Ok, las, aquí las puertas. Eh, crecimiento. Vale, vamos a subir crecimiento. 1000, vale, lo tenemos, vale. Están invitando a salir ejércitos por ahí. Quedan mucho miedo y seguramente se nos tirarán encima de nosotros. Todo mal. Vale. Ok, este ejército ya debe tener esto en positivo. Perfecto, así nos marchamos. Presencia militar 15... Uf, tenemos muchísima corrupción. Oh, vale, ok, ha subido de nivel. Vale, vamos a riquezas impresionantes. Es que esto es una pasada. Vale, vamos a meter este de riquezas. Sobrenombre... Ah, vale. Vale, vamos a empezar a apretar a esta gente por aquí. Aunque perdamos la presencia en mitad. Joder. O sea, había que aguantarlo un poco más. Pero es que no hay manera. Vale. Pues no pasa nada. Podemos reclutar un señor aquí. Que sea un menos... Gran determinación, liderazgo, de psicología, fuerza del alma y bonificación de carga. Vale, vamos a reclutarlo aquí. Y el bueno, me aquí. Me, vale, me. Vamos a reclutarle en vale. Y con eso nos vamos a quedar. A ver si podemos hacer que esto suba y se ponga un positivo. Porque madre mía. Vale, nuevos contratos. Traga sangres. Captura y ocupa el siguiente asentamiento. Pues no va a poder ser. Elimina al siguiente personaje. Pues tampoco. Y aquí tampoco. Ah... Es un poco absurdo esto de los. Que vamos a dañar a los combatientes. O este pues, sí, pero son objetivos que no. Ni, ni van ni bien. Vale, pues nada. Eh, a ver, ¿qué tenemos aquí? Ok. Vale, aquí en las puertas del ZAR. Esto lo vamos a dejar aquí para que vaya subiendo el control y al menos meterlo en positivo. Consume. Vale, ok, ahí están las otras. Mejora de construcción disponible. Lo ya conocido por todos. Y finalizar el turno. Pues no va a ser el caso. Ah, bueno, sí. Ah, sí, sí, sí. Vale, ok. Vale. Cerramos el turno. Y con esto ya vemos qué hacemos. Listo. Finalizar el turno. Y una vez tengamos el turno resuelto, ya veremos cómo se queda la situación para el siguiente capítulo. ¡Uff! está fuerte, ¿eh? Ha el vuelco ahí... ¡Ojo! Alianza militar con los tragasangres... ¿Vale? Ok, te lo compro. Ah, contraoferta. Vamos a hacer la 13-14, siempre. Equilibrar la oferta. ¿Ves? Y nos pagan más. Maravilloso. Eh... Vale. la oferta. Recognize vale, y tenemos alianza militar con esta gente. Me gusta. O ya teníamos más o menos algo parecido, una alianza defensiva, creo recordar, de anteriores capítulos. Pero bueno, siempre sí, está bien. Ok. Vale, sin peligros aparentes. Uf, vale, ¿cómo se está moviendo? ¿Qué pasa? Rasgo conseguido. Corrupción de corn. Uh, vale. Instinto de trampero. Vale. Uh, aquí podemos hacer una emboscada bastante buena, eh. Vale. Vale, ok. Pues con lo que tenemos ahora mismo en este instante, vamos a cerrar el cacu. Uh, qué es? ¿Qué es? Vale, ok, no aquí, doctor, doctor, doctor. Doctor. Lo dicho Con esto vamos a cerrar el capítulo Y nos veremos En el próximo vídeo Dicho esto, lo de siempre Recordar, revisar nuestras redes sociales Que las tenemos aquí en la descripción Y suscribiros a este canal de Youtube Estamos aquí contenido de calidad y calidad Mejor gracias a vuestro apoyo Así que nada, eso es todo, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Bien, hasta luego, adiós